Se me ha lutado la vida, porque hoy comprendo que me has mentido, sé que tú no me quisiste, ni cuando triste llegaste a mí. Sufrí. Quise borrar todas tus penas y hacerte solo para mí, pero si tú no me has querido, en vano siempre he de sufrir. Que Dios te dé un buen destino Es cuanto quiero de borrar todas tus penas y hacerte solo para mí pero si tú no me has querido en vano siempre te ha de sufrir se me ha lutado la vida porque hoy con